Microscopía y muchos tipos de microscopio, y algo que está muy de moda y que es una herramienta habitual de la biología hoy por hoy en esta universidad hay muchos microscopios de fluorescencia. Es poder marcar componentes de la célula, en este caso los cromosomas, que es donde está el material genético, con una molécula que es fluorescente. Curiosamente, la mayoría de esas moléculas fluorescentes provienen de animales, en el caso particular de esto proviene de una medusa ¿no? o sea no es que agarren una medusa, la muelan y le tiren el juguito encima, sino que lograron tomar el trozo de material genético que codifica para un segmento de proteína que se llama proteína, proteína fluorescente y se lo pueden insertar pegar a otra molécula que por ejemplo se une a una zona en particular de en este caso una proteína que es un cromosoma o sea, una proteína, perdón, que está presente en el cromosoma. Y así podemos verlo, porque habitualmente cuando uno toma una célula y lo ve al microscopio no ve nada. Entonces, lo que, simplemente lo que quiere mostrar es esto, que al interior de cualquier célula, el material genético es posible de visualizarlo en algún instante de la vida de la célula como esta forma que son los cromosomas, que es material genético condensado. Ahora, si echamos un vistazo un poco más adentro, y esto viene, si no me equivoco, del del libro de Solomon los cromosomas eh, los cromosomas son dos cosas al lado de estas hermosas ecuaciones cromosomas son dos cosas, son proteínas y son eh, ad, ...en español ADN. Entonces el cromosoma... ...primera cosa que llama la atención... ...no es simplemente el material genético... ...eso ya lo saben... El material genético está presente en la célula... ...está empaquetado... ...durante cierto periodo de la vida de la célula... ...en esta estructura que se llama cromosoma... ...pero también forma proteínas... ...que es lo que mantiene unido... ...entonces aquí... ...no sé si alcanzan a ver los que están más lejos... ...esta hebrita como azul... ...en realidad si uno mira de cerca y representa la doble hélice de ADN ¿ya? que se enrolla a través de estas proteínas ¿ya? estas proteínas tienen un nombre en general que se llaman histonas ¿ya? y que una proteína que se llama del tipo globular ¿ustedes vieron algo de estructura de proteína? y las proteínas pueden uh, digamos tener distintas formas ¿ya? entonces esa proteína en particular es de forma redonda y simplemente el ADN se enrosca a través de estas proteínas y se empieza a enrollar, enrollar. Lo que hay al lado es una microscopía electrónica de transmisión, se llama. Por eso dice ahí MET, Microscopía Electrónica de Transmisión, que hay en blanco y negro. Entonces lo que antes veíamos en color es una marca fluorescente para las proteínas. Entonces ahí hay una frase muy común cuando vean en el libro que se llama eh, estructura de collar de cuentas. Entonces esas cuentas representan en esta, son en esta foto, son simplemente las proteínas, estas proteínas globulares. Entonces uno las marca y las observa al microscopio se ven así. Entonces realmente se ve como un collar de cuentas, que no es algo que uno compraría en la feria artesanal, no sé, de medio fuego, un solo tono, digamos, pero es así la estructura que tiene, cómo está estructural el cromosoma. Ahora, si uno disuelve, <coughs> eh, si uno disuelve eh, el material genético, le queda como la forma de las proteínas, o sea, de los cromosomas. Eh, y aquí, no sé si lo alcanzan a notar, pero todo esto que está en gris de fondo es el material genético desenrollado. Y si ustedes en su casa después se acercan y miran detenidamente ahí, van a ver las hebritas, que es una fotografía de mucha magnificación respecto al tamaño del, del cromosoma y en este otro esquema está representado eh, cómo está organizado los cromosomas entonces aquí vamos a partir al revés como está puesta acá aquí está la doble hélice de ADN Aquí está la parte que ya habíamos visto, estas proteínas histonas organizadas en pequeños paquetes en lo cual se empieza a enrollar. Y después, esas histonas se empiezan a enrollar sobre sí mismo y a formar un, un grupo más de histonas. Y se ponen ese, ese largo anillo súper enrollado. Una manera fácil de hacer histona, no Olvidé de traer una sábana hoy día, pero una frase, una manera fácil de hacer eh, eh, esto sería que ustedes cuando lleguen a la casa le digan, mamá, mire, sé cómo construir un cromosoma. Entonces, amarran un extremo de la sana y empiezan a enrollarla, enrollarla, enrollarla y de repente se lo van a empezar a enrollar y a formar un rollo del rollo al rollo y así es como se organizan los cromosomas. ¿Ya? Si ustedes hacen eso, se van a dar una idea de cómo se enrolla el material genético para formar estas grandes aglomeraciones y pueden descubrir una manera de ayudarle a su mamá a ahorrar espacio, le va a quedar todo arrugado pero le van, a lo mejor si la mamá tiene una sábana antigua que no quiere usar, le pueden ahorrar espacio en compactando, eh, al igual que pasa con el material genético, en un pequeño volumen, una gran cantidad de hebras de material genético. bueno entonces, cuando hablamos de mitosis, es inevitable hacer referencia a lo que se llama el ciclo celular. El ciclo celular es el ciclo de vida de, de una célula. Y en particular lo que nos va a interesar es una parte muy pequeña. Eh, si esto fuese en las unidades que sea, de tiempo, si esto fuese todo el tiempo que vive una célula, por ejemplo ustedes se van a dar cuenta que una pequeña fracción de la vida de una célula, que se llama la fase M aquí, está dedicado a su reproducción, a producir más células como ella misma. Entonces, no todas las células requieren reproducirse todo el tiempo. Por ejemplo, las células de la piel que perdemos constantemente, están constantemente renovándose. Si las niñas se exfolian, mami, entonces van a tener que tener, porque van a tener que estar ahí su, su piel tratando de producir más células de las que ustedes están consumiendo, digamos, a través de la exfoliación antinatural, digamos. Y, vamos a poner esto. Excelente, no cabe donde dije y claro durante todo el, eh, no está todo el tiempo haciendo lo mismo pero si ahora tomamos este, este esquema y lo, que es, muestra la temporalidad y lo ponemos de manera lineal eh, por distintos motivos eh, o sea históricos eh, le han puesto nombre a esta fase ¿ya? bueno qué es lo que conocemos ya del colegio un poco acerca de la, de la fase de la mitosis. ¿ya? Muchas cosas las vamos a saltar. Pero mejor vamos a ver cómo las veríamos en el laboratorio. Ustedes supone que tienen un laboratorio de esto. O al menos eso vi en el programa. Entonces, ¿cómo uno ve y cómo uno usted vería? Y si, y si no me equivoco... El tipo de preparación que van a observar al microscopio es la misma que aparece acá. Que es más o menos estándar. Entonces, primero que nada, ¿qué lo, los eventos que aparecen, que suceden en la, la primera fase de la mitosis que se llama profase? Hay básicamente cuatro eventos. Uno, que el núcleo, que habitualmente tiene una membrana que lo separa del resto su membrana nuclear desaparece se está puesto en primer lugar después algunas células no todas las células tienen una parte más condensada en el núcleo que se llama nucleolo ¿ya? y ese también desaparece los cromosomas que dependiendo si el organismo tiene más de una copia de cromosomas lo que hacen es separarse eh, eh, perdón, lo que hacen es aparecen, perdón, eh, en la medida que se va produciendo esta condensación de material genético, como por ejemplo les comentaba el ejemplo de la sábana. Otras cosas aparecen otras estructuras en la célula que no estaban presentes antes. Uno, uno lo que se llama ese es el uso mitótico, que es una estructura que forma parte del citoesqueleto. Entonces, ¿cómo se ve en la vida real de la célula? Primero que nada, ustedes saben que uno toma una célula y, y son prácticamente, cualquier célula son bastante transparentes a la luz. Es decir, uno no, en realidad no vería nada. Entonces, en la profase, eh, y esta es por ejemplo una célula eh, que está iniciando su mitosis, que de un pez que no existe aquí en Chile, que se llama white fish, que es pez blanco que será blanco pero no hay aquí, aquí en Chile y uno puede de hecho comprar las preparaciones por internet y lo que empieza a aparecer es que eh, esta es una célula y tenemos los distintos bordes de, de la célula, acá hay otra célula, otra célula y esta célula en particular eh, si se fija en esta zona de acá es distinta a esta zona de acá entonces, y eso significa que se va como condensando el material genético que habitualmente aquí se vería más o menos similar a lo que hay acá. Entonces empieza a verse una zona más opaca en el centro de la célula donde estaba el núcleo. No es tan claro aquí todavía en esta etapa temprana que haya desaparecido totalmente esa membranita que está ahí que es la membrana del núcleo. ¿No? Entonces, esto en general eh, ocurre relativamente rápido. ¿ya? Entonces, de todas maneras, esto de hablar de fase es como una cosa un poco arbitraria. ¿ya? Los biólogos nos hemos puesto de acuerdo de que existen fases, pero no necesariamente eso implica que la célula entienda que hayan fases. Y eso ya vamos a ver, vamos a, ver a qué me refiero. Entonces, bueno, aquí no se alcanza a leer, me quedo medio chico, pero dice que eh, se generan dos estructuras en los extremos de la célula, que se llaman cinetocoros, y se empiezan a formar fibras entre ellos. Y ahí empiezan a ordenarse los cromosomas en torno a eso. ¿Cómo se ve eso? Así como está mostrando en la imagen, aquí en un lado de la célula y en otro lado de la célula, se, se pueden ver estas como fibras ¿ya? Eh, uno podría caricaturizarlo como líneas pero en realidad eh, esto es una imagen tridimensional pero lo estamos viendo bidimensionalmente entonces este es justo una célula que nosotros cortamos la célula y la vemos en este plano porque si lo hubiésemos cortado así lo que veríamos sería como una estrella, ¿verdad? Una estrella irradiando esta fibra. Y aquí se ve una zona más oscura que está alineado eh, al medio de este, de este uso. Uso una palabra que en realidad ustedes no usan mucho, pero que sí lo usaban en época de, la, de las abuelitas mías, no sé de ustedes, mejor las abuelitas de ustedes son más modernas, pero algunas de las actividades de las abuelitas de campo, por ejemplo, que era en, en mi caso, era hilar lana entonces tomaban la oveja, o sea, bueno, no tomaban la oveja, alguien lo hacía por ella <risa> alguien tomaba la oveja y le sacaba la lana, pero quedaban con un, una, un montón de motas así de lana entonces, ¿qué haces con eso? no... Podías hacer colchones, entonces cosa de... era meterlo dentro de un colchón nomás y listo, lo más fácil. O lo otro, tejerlo. Pero para tejerlo, tú necesitabas transformar esas motas en una larga, larga, o sea, larga hebra, un hilo que pudieras tejer. Entonces eso, las abuelitas lo que hacían era amarlo, a, a mano, perdón, ir estirando eso y los iban enrollando en una estructura que era un palito, como un trompo que se llamaba el uso. Entonces, de ahí viene la palabra uso. Entonces, esto a un biólogo se le ocurrió que parecía un uso. ¿ya? No sé, lo dejo a leer la interpretación de ustedes si es que es un uso para ustedes. Pero de ahí viene la palabra uso. Uso que es con H. ¿ya? Entonces, en este uso que se llama el uso mitótico, se alinean los cromosomas al medio del plano. Y esta es lo que se llama la metafase. Posteriormente eh, estamos en esta fase M de mitosis del ciclo celular. Eh, este, este material genético se separa y viaja hacia los extremos del eh, de este uso, hacia estas estructuras que están en la esquina que se llaman los centrómeros y da la impresión eh, como que si los cromosomas fueran tirados hacia allá ¿ya? entonces eh, da esa impresión porque la imagen se ve eh, aquí no se ve muy bien pero la caricatura de eso sería algo de este estilo ¿no? acá tenemos el uso, y ahí habría un, un cromosoma, ¿Ya? con su respecti respectiva centrómero unido digamos, al citoesqueleto. Entonces, en la medida, este es un proceso activo, es decir, ustedes saben que cualquier proceso activo de la célula consume energía. Eh, ellos son arrastrados, en, o sea, no son arrastrados, son transportados activamente a través de los microtúbulos. Hay un mecanismo de transporte para eso, lo cual queda fuera del objetivo de este curso. Es más para un curso de biología celular. Pero ahora se los cuento. Y llegan finalmente a las dos zonas donde este material genético va a, ser, eh, va a conformar las futuras células hijas. ¿Ya? entonces la última fase que se llama la telofase efectivamente cuando llegan estos cromosomas hacia los extremos y se empieza a formar nuevamente en este esquema de caricatura acá se van a empezar a formar de a poquito o a reformar más bien las membranas nucleares de esta respectiva célula y aquí empieza un proceso que se llama citocinesis que es la separación de estas dos células hijas entonces así como se ve eh, ya bien avanzada la telofase eh, aquí no se nota mucho la conformación de la membrana nuclear eh, se ve material todavía condensado pero se ve claramente la separación de estas dos células ¿Ya? entonces esto digamos no la agarró en el momento exacto entonces en la citocinesis lo que finalmente va a pasar que se separan estas dos células hija y hay variaciones dependiendo si se trata de células animales o vegetales ya en el caso de la ah bueno, pero eso lo vamos a ver en un minuto ¿ya? entonces ahí ya tenemos ya el término de la citocinesis ya se ve, se puede identificar claramente dos células que provienen de la célula anterior ahora, eh, como digo, esto es una caricatura eh, que por muchos años eh, no fue muy claro observar eh, que esto realmente ocurriese ¿sino? sino que la gente propuso un modelo que es el modelo que yo le acabo de presentar a partir eh, porque esto no es una película ¿sino? que es distinto de lo que yo quiero que ustedes hagan vamos a hacer la película eh, no es una película sino que una reconstitución de los hechos a partir de las evidencias separadas porque no es lo que le acabo de mostrar no son imágenes de la misma célula sino que son distintas células en un mismo tejido eh, tomadas supuestamente a distinto tiempo pero la manera en la cual construimos este modelo es a partir de la idea de que va transcurriendo el tiempo más adelante cuando se inventaron técnicas de microscopía mejor fue posible observar esto en vivo y en directo Ya. Entonces ahora un poco de preguntas al público, ¿ya? O sea, a ustedes. ¿Qué será? es? Esto es una célula vegetal, ¿ya? Entonces, recordemos que para que ustedes se acuerden de la pueden aprenderse esta palabra. Ya, si ustedes aprenden esa palabra complicada, prometanatelo eh, están todas las la fases de la mitosis ¿no? Profase, metafase, anafase, telofase ¿y eso qué sería más o menos? Metafase. Una metafase ¿verdad? ¿por qué? porque están vemos claramente una estructura de uso a ambos extremos eh, y vemos cromosomas alineados ahora estos cromosomas se ven distintos de los cromosomas animales en general los cromosomas vegetales son mucho más grandes ya vamos a ver por qué ¿Ya? y por eso se ven no perfectamente alineados sino que este, este cromosoma de aquí es como un cromosoma que está como doblado ¿Ya? o sea, está su centrómero que es la parte que lo une al citoesqueleto está puesto ahí pero es tan grande que está como doblado ¿te fijas? o sea que tienen un poco de imaginación 3D de lo que está pasando aquí ¿Ya? ¿Ya. y esta fase ¿qué es lo que sería? una anafase ¿verdad? porque es ya se separa el, el material genético duplicado y está viajando hacia los polos no es al revés eh, ¿y qué es lo que es esto? claro, es característico de las plantas que no tienen los los animales. Ya, ¿y esta fase qué sería? Esta podría ser una profase porque el material genético está condensado o ya va bastante avanzado en su condensación. Y se ve una cierta desaparición, aunque no está muy clara, de la membrana nuclear, Ya, pero se ve zonas como esa por aquí, como por acá, que como que ya desapareció eh, la membrana. Ahora, no es que, y, y esto es lo que uno llama un artefacto de la técnica, no es que eso esté en el aire, es esas zonas claras. ¿ya? ¿Ya? Porque recuerden que esto es una imagen 3D, entonces en realidad ahí no es que no haya nada, sino que justo uno cortó por el plano de observación en que justo no había nada ahí. ¿ya? Pero seguramente... Eh, puede haber otro cromosoma cruzado, por ejemplo, que vaya así y en el momento de, de cortar sale volando, es una posibilidad ¿ya? pero en general en las células está todo súper bien compactado ¿y eso qué sería? está más complicado, ¿no? Nadie se la juega por qué sería eso? Yo diría que es una profase más temprana. ¿ya? Esto sería como una profase tardía en que uno ya ve los cromosomas gordotes presente ahí. Y, y esta es una profase temprana en que todavía se ve el núcleo. Esta estructura negra conformada por proteínas particulares del núcleo que está en algunas células. Ya. Y esto ya sería una. Una telofase. Eh, con una cierta citocinesis avanzada, digamos. ¿ya? ¿Hay más? Claro, y eso ya es una. Ya terminó el proceso. Y ya tenemos las dos células producto del. Del proceso de la división celular. ¿ya? Eh, yo puedo teñir digo teñir una célula con echándole una proteína que reconoce otra proteína eso se llama habitualmente un anticuerpo que se pega solamente a proteína por ejemplo en este caso proteína del citoesqueleto que son microtúbulos un tipo de proteína eh, estructural ¿ya? lo que está en verde ahí. y esta proteína que se pega a esa proteína, y solo a esa proteína que se llama un anticuerpo, yo le pego otra molécula, que es la molécula que yo les hablaba al principio, de una proteína que sea fluorescente, que viene de una medusa, por ejemplo. Y le siguieron la mitosis y se dieron cuenta, aquí se ve claramente, que se forma una especie de anillo eh, contractil. O sea, es muy interesante, cuando... Eh, ¿Alguien hace pan amasado aquí? ¿O ha hecho en su vida? Bueno, cuando uno amasa, qué sé yo Y tiene la masita Habitualmente uno llega a unos bollitos Y típico que uno le hace Le hace el niño contraste con Ya sea como dice la compañera Torciendo o uno le hace así Yo como soy biólogo le hago así <risa> la, la mitosis que no, Le ponía a enseñar a mi estudiante, ya. estudiantes. Yo, yo pienso en biología todo el día y hago eso, anillo contacto, entonces es la misma historia. Entonces es como un anillo, y, y fíjense, esto es casi como biomecánica. Se trata de simplemente un, una especie de cuerda o una marra, que si uno como la estuviéramos tirando de los dos extremos y logra separar, digamos, estos dos citoplamas de, de estas dos células. Entonces, esto es como se si vería, esto ya es una... Eh, se llama eh, microscopía electrónica de transmisión no, no, no, de, eh, ay, no, no, no, no, no, no, no, no, no, de microscopía no, de no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, y va estrangulando a la célula ¿ya? pero esta es una manera de hacerlo que lo hacen las células animales habitualmente la otra manera que está mostrado acá pero no se ve muy bien la foto real que está ahí ¿ya? después cuando lo vean en las diapositivas que obviamente voy a subir al sitio web eh, lo, que, lo que se forma aquí es una lo que se llama una placa celular ¿ya? <coughs> y lo que se forma ahí es un proceso interesante pero como son plantas a menos que seas vegano puede que no te interese mucho aquí lo que se forma aquí eh, el proceso es como distinto no es un proceso de que haya metido esqueleto sino que se forma una especie de cavidad ahí una vacuola como dice ahí que una vesícula con líquido y el líquido tiende como a separar este crecimiento de una nueva pared celular que aquí ven bacterias crecimiento bacteriano y que se van al igual como veíamos hace un rato se van a partir de una célula se van produciendo dos células pero eso no es mitosis porque mitosis significa división del núcleo, ¿ya? Y, los, y las bacterias no tienen núcleo, son células procariotas, no tienen núcleo, a diferencia de las otras. Entonces, un error típico que uno comete, y esa es como pregunta típica de PCU, es que si las bacterias hacen mitosis o no. ¿ya? Y la respuesta es no, porque no tienen núcleo. Entonces, la mitosis está está definido como una algo que le pasa a las células eucariotas. ¿no? En el caso de las bacterias, ese proceso se llama fisión binaria, ¿ya? que es, básicamente implica que hay una duplicación del material genético, que en el caso de las bacterias es como un anillo, no está condensado como un cromosoma, o uno suele mencionarlo, y aquí dice, se llama cromosoma bacteriano, aunque no es muy correcto decir eso porque en realidad vimos que un cromosoma es una estructura bastante más complicada. ¿ya? Pero la, la gente en el área suele decirle así laxamente cromosoma bacteriano, pero no es un cromosoma porque no tiene toda esta estructura de ordenamiento que tiene proteínas específicas asociadas a eso. Y esta condensación, y el, no es lo mismo. Pero está el material genético organizado en estas hebras sueltas, ¿ya? Y también sufre una duplicación, pero eh, no hay aquí procesos como desaparición de la membrana nuclear, porque no hay núcleo. Entonces, a favor de no confundir eh, eh, mitosis con fisión binaria, que no es lo mismo. Para hablarse de toda esta clase, ustedes pueden ver este video en YouTube, entonces ustedes se hacen clic ahí. Recordemos que el ciclo ya, después en español castellano.